Eh, seguidilla de Saturno en los 12 signos ya vimos en Aries, ya lo vimos en Tauro hoy nos toca ver las tres palabras claves positivas en Géminis y tres palabras claves negativas en eh, Géminis, o sea si eh, este Saturno que estás estudiando o tu propio Saturno está en el signo de de Géminis así como está aquí Géminis Saturno en Géminis entonces son concretos, son reflexivos y son muy lúcidos mientras que las tres palabras claves negativas son fatalistas, son duales y son pesimistas esas Energías, esas seis energías conviven dentro de la persona que nace con esta configuración astrológica, Saturno en Géminis. Eso no quiere decir que sea determinante de la persona, tiene que conocerlo para trabajarlo y para ser una mejor versión de sí mismo. Así que esa palabra que ahora se usa tanto. Gente, los dejo hasta mañana. No, no los dejo nada. Les digo hasta mañana. Eh, Mañana nos volvemos a encontrar, claro que sí, por supuesto, como todos los días a las cero horas nos encontramos en estos videos, en este curso de Astrología Short de Aprender Astrología Fácilmente. Te pido que te unas a mi canal de YouTube antes de irme, Marcelo Cheiro Díaz, me ayudas muchísimo si te suscribís, le das clic a la campanita. Y, y también que me sigas en todas las redes sociales, en Instagram, en eh, eh, Instagram, ya lo dice, Facebook, eh, en, en Telegram, por supuesto, y, y pronto en TikTok. Bueno, vamos a ver, si me animo. Te mando un abrazo. Chau, hasta mañana con Saturno en Cáncer.